¿Qué es eso de los cinco niveles del ser humano? Es probable que hayáis oído más de una vez que el ser humano tiene varios niveles. A veces Algunos hablan de dimensiones, otros hablan de niveles, de planos, de cuerpos diversos. ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que a nivel de psicología y sobre todo dentro del mundo de la espiritualidad y del crecimiento personal, el ser humano está dividido en cinco niveles. El quinto, bueno, que en realidad es el cuarto intermediario, ahora os lo explico, es menos conocido y sobre todo no se le da mucho énfasis. Se habla, y eso todos lo reconocemos, de que tenemos que tener nuestro nivel físico cubierto, tenemos que vigilar por nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo físico, no solo para no estar enfermos o para tener, no tener problemas de físicos, ¿no? sino pura y simplemente porque todos los niveles del ser humano tienen que estar cubiertos si queremos ir avanzando y subiendo hacia arriba. El segundo nivel es lo que llamaríamos el nivel del mundo astral, del cuerpo astral, de... Las emociones, básicamente. Entonces, todo el mundo reconoce y entiende que tenemos que tener cubiertas y equilibradas nuestras emociones. Segundo nivel, a cubrir. Sin el primero, no se puede pasar al segundo. Si estás muriéndote de hambre, no vas a poder arreglar tus emociones ni equilibrarlas. Y no se te puede pedir que tengas control emocional si todavía tienes que luchar por la supervivencia física. Eso es fácil de entender. El siguiente nivel es el tercer nivel. Es el nivel mental si no tienes cubierto las, el nivel emocional si no te sientes querido si no sientes que puedes querer a alguien por poner un ejemplo si tienes si no tienes tus emociones equilibradas no puedes pasar a equilibrar y trabajar el nivel mental el nivel mental son nuestros pensamientos nuestro aprendizaje nuestra capacidad de saber aprender y transmitir la mente todo lo que pasa por la mente que no las emociones que a veces las usamos con la mente que eso es diferente pues todo lo que pasa por la mente sería el nivel mental. Eso también tenemos que trabajarlo, equilibrarlo. Ahí, aunque se insiste en nuestra sociedad, ya no hay tantas personas que lo hagan. A nivel de cuerpo físico, todo el mundo lucha por la supervivencia y muchos lo consiguen tenerlo equilibrado, el dinero suficiente, la salud adecuada, etcétera. Y, por ejemplo, el hacer ejercicio, comer sano, todo eso puede equilibrar o ayudar a equilibrar ese primer nivel. El segundo, lo que llaman la inteligencia emocional, el control de nuestras emociones, el saber eh, cómo, digamos, llevar bien todo lo que es la relación con las demás personas. Todo eso es emocional y ahí hay mucho trabajo que hacer, pero todo el mundo sabe más o menos cómo hacerlo o tiene facilidad para encontrar algún terapeuta que le pueda ayudar. Al nivel mental, básicamente de lo que se trata es de trabajar la mente. Ahí hay menos gente que lo haga, no por nada, sino porque aunque se valora mucho desde el nivel social, no se enseña a hacerlo. Se nos deja hoy día eh, como que se supone que ya lo haces en la escuela y después a lo mejor ya lo harás cuando ya estás trabajando pero mucha gente no lo sigue haciendo sale de la escuela o del trabajo de, perdón, de la universidad por poner un ejemplo con una supuesta cultura y eso lo deja ahí lo que luego sigue aprendiendo tiene poco de mental y mucho más de vivencias emocionales este tercer nivel deberíamos trabajarlo a fondo ¿Cómo? leyendo aprendiendo yendo a cursos buscando la manera de aprender Hoy día hay más facilidad a través de internet, pero cuidado que internet no es el Facebook, ¿de acuerdo? Internet tiene que ver con buscar aprendizaje y eso se puede hacer si uno quiere. Libros, películas, documentales, cursos, bien, todo lo que sea potenciar la mente, no es darle primacía sino potenciarla y sobre todo equilibrarla, aprender a usar la mente correctamente. Luego está el cuarto nivel, que no se habla de él, ahora voy a hablar de él, evidentemente, pero el siguiente sí que se habla, que es el nivel llamado espiritual. Cuando alguien te habla de trabajar la espiritualidad, te hablan mucho de meditar, de usar todo tipo de técnicas que te lleven hacia el contacto con lo espiritual. Puede ser desde un sistema religioso o un sistema puramente espiritual que no tenga nada que ver con la religión, que es perfectamente posible. Pero eso, que es la parte espiritual, que teóricamente es lo más elevado del ser humano, y de hecho es, así es, no puede, sal uh, no puede llegarse ahí si no se cubre el cuarto nivel. Primero, segundo, tercero y queremos saltar al quinto. Mucha gente hace eso. Intenta saltar al mundo espiritual partiendo de la idea que ya tiene más o menos cubierto lo físico, emocional y mental, quiere saltar el emocional. Pero se olvida de uno muy importante, que es el llamado nivel social el ser humano no es un ser independiente mucho que, por mucho que nos lo digan nosotros no somos independientes y desligados del resto de la humanidad el ser humano aunque mentalmente sí es independiente y evidentemente el cuerpo físico está separado de todos los demás pero en realidad forma parte de un gran organismo que sería la humanidad fijaos que digo la humanidad ya no hablo de la sociedad sino de lo que es la humanidad porque la humanidad es lo que es realmente la... el organismo al que nosotros pertenecemos. Nosotros somos células de ese organismo, gran organismo que cubre toda la Tierra, que podríamos llamar humanidad. El nivel social es el que nos entronca. Después del nivel mental necesitamos cubrir el nivel social. Ese nivel social es el que nos une a el resto de la humanidad y nos hace que lo que deseamos es equilibrar nuestras relaciones la sociedad nos da acá muchas cosas positivas evidentemente la sociedad está hecha por humanos y hay muchas cosas negativas aquí no vamos a entrar en el modelo de sociedad ni, ni de qué sistema hay que funcionar pero sí que el, la sociedad en su conjunto en, en su totalidad la humanidad da posibilidades a cada una de sus de sus pertenecientes a desarrollarse más allá de como ser humano, llegar un poco más allá. Esto es lo que tenemos que equilibrar también, la parte social. Nosotros debemos dar, devolver a la sociedad parte, al menos, de lo que ella nos ha dado. Por mucho que queramos ser anarquistas, por mucho que critiquemos el sistema de gobierno de aquí o de cualquier sitio, y con razón, no veo insisto en que no voy a entrar ahora en si es correcto o incorrecto el sistema tal o cual, no es eso, no se trata de eso. Por muy mal que se haga, nosotros tenemos escuelas, tenemos eh, sanidad, tenemos carreteras, tenemos eh, pueblos que funcionan más o menos con la corrupción que quieras, pero en el fondo todos los seres humanos que viven en un pueblo están contribuyendo inconscientemente por un lado, conscientemente por otro. Y queriendo a veces y sin querer más de una vez, pero están contribuyendo a que todo eso sea una unidad funcional. Lo mismo se, se articula en cuanto a países y más adelante también en cuanto a humanidad en sí mismo. Este nivel tiene que ser cubierto antes de poder entrar realmente en lo espiritual. Porque cualquier persona que se salta a ese nivel y dice yo soy muy espiritual porque medito, porque hago yoga, porque hago zen, porque eh, yo qué sé, porque me dedico a sanar a otras personas con energías espirituales. Sí, de la misma manera que no estará bien si de su, uh, pasa de su cuerpo físico sin poderlo cura, cuidar y acaba mal físicamente, si no cuida sus emociones, si no cuida su mente, tampoco si no cuida ese apartado social que todo ser humano tiene, le guste o no, nunca será verdaderamente espiritual. No se pueden saltar etapas para ir subiendo esa escalera imposible tienes que pasar por todas las etapas para llegar a ser espiritual y eso es lo que me gustaría que en esta explicación quedara muy claro hay cinco niveles los cinco tienen que ser cubiertos y pueden ser cubiertos y encima disfrutándolo. eso es una de las cosas que sí he aprendido a lo largo de esta vida que la felicidad pasa por ir cubriendo tus propios niveles estos cinco niveles de una manera lúdica divertida interesante y que encima te hace estar bien con los demás Thank you.